documento nada más uh, cualquier documento en blanco está bien acá por primera vez vamos a tener que agregar algunas cositas uh, por ejemplo primero uh, ustedes están viendo que en mi pantalla tengo en mi cinta de opciones programador pero en caso de ustedes no van a ver entonces voy a quitarlo primero y lo mostrar como agregarlo en mi de opciones si lo quito esto, entonces ustedes quizás tendrán igual que uno revisar, vista y luego ayudar. Entonces, va en archivo, van en, en opciones, y en opciones buscan una opción que dice personalizar cinta de opciones. En este, en la segunda ventana que aparece a la mano derecha, lo van a ver que hay varias opciones y algunos marcados y otros no. Lo que tienen que marcar es programador. Marcar esto, hacer un clic acá y luego dice aceptar. Haciendo esto, ustedes se van a ver que hay una opción de programador arriba. Una vez que tienen esto, hay que grabar un macro. Uh, lo voy a enseñar cómo. Aquí, el tercer icono arriba. Aquí Visual Basic, Macros y Grabar Macro. Eso es lo que vamos a hacer. Hay que presionar a Grabar Macro. Lo va a aparecer una ventana y lo va a decir algo uh, está bien dejamos la macro macro uno no hay problema pero aquí en estas opciones habrán tres opciones ustedes tienen que asegurar que lo que estén seleccionado es libre de macros personal nada no libre nuevo no es de libro personal seleccionan esto y digan aceptar a partir de esto Excel está grabando un macro no hay que pensar que Simplemente hagamos clic algunos 3-4 lados, escribimos algo, por ejemplo, acá y punto. A partir de esto pongan una vez detener grabación. Este paso es nada más para crear un libro nuevo de personal macro en la cual lo vamos a poner nuestro macro. Una vez hecho esto, vayan a una opción acá, el primer icono que dice Visual Basic. Hagan un clic y eso va a abrir una ventana. Una ventana nueva. Quizás algunos de ustedes tendrán uh, a la hora que abren esto, unas uh, detalles, unas uh, uh, ventanas abiertas dentro de esto. Los que no tienen y lo parece así, hay que ir a ver en opciones arriba. Y en estas opciones, voy a hacerlo aquí para que lo vean. En ver, lo va a aparecer varias opciones acá. Lo que tenemos que seleccionar es primero el código. Si lo hagan así, le va a aparecer una, una, un, una ventana en blanco. Y luego en ver también hay que presionar o ver explorador de proyectos. También por solo, por razones personales, yo generalmente también lo veo ventana de propiedades. Esto nada más para hacerlo... Abajen esto y ven esto. Ahora, aquí van a salir dos cosas. Uno es VBA Project y dice Libro 1, que puede ser el nombre de este archivo. Pero abajo, o puede ser en el caso de ustedes arriba, va a decir VBA, VBA Project y va a decir Personal. A esto hay que hacer un clic acá para que lo abre Opciones. Y dentro de estas Opciones tendrán módulos. Y en estos módulos va a aparecer Módulo 1 en los ustedes va a aparecer más de un, un módulo quizás módulo 2, 3, 4 no importa lo, lo importante es que hagan doble clic en esto y si hagan esto le va a aparecer el macro si tienen más de un, un módulo bueno, intentan de hacer varios clics a ver cuál de estos módulos tiene ese detalle esto lo hay que borrar y luego hay que abrir el archivo de Excel, oh, perdón, del de, de texto que habíamos enviado anteriormente. Solo como un ejemplo, le voy a abrir mi archivo. Eh, voy a ver dónde está. Uh, quizás va a tener un nombre depurar o va a tener otro nombre que quizás va a ser depurar. Bueno, alguno de estos archivos lo vamos a enviar a ustedes yo creo que aquí tengo... aquí está... aquí 17 eh, depurar dep. dentro de este hay un texto bastante grande entonces lo único que le voy a pedir es que copien esto todo entera hasta el final eh, por último último le va a decir end espacio sv hay que asegurar que han copiado desde el primer punto hasta aquí y solo para asegurar que es la versión más reciente yo generalmente lo pongo la fecha a la última que he actualizado de este macro. Esto es solo para que ustedes tengan idea. Uh, váyanse acá, pónganse el cursor acá y lo copien y pegan. Una vez pegado, aquí hay una opción de grabar. Guardarla, cerrarla y acá. Ahora, cuando ustedes vayan a macro, lo van a ver que... Esto está apareciendo como un macro. Un paso más que no habíamos hecho antes. Hay que ir otra vez a Visual Basic. Y esta vez, solo para habilitar la parte uh, informática, hay que ir en, en herramientas y en referencias. Esto va a abrir una ventana. nueva. Aquí en esta ventana hay que ir buscando más abajo... Todo está en alfabético, entonces hay que buscar una cosa que va a decir Microsoft y luego va a decir con Scripting y lo va a decir Runtime. Microsoft Scripting Runtime. Es solamente una vez que hay que hacer habilitar, hay que poner un clic y darle aceptar Y luego otra vez guardarla, cerrarla. El asunto es que hay que seleccionar este Microsoft Scripting Runtime. Esto va a aparecer en inglés y eso es lo que hay que seleccionar. Una vez hecho, no hay que hacer nada más y cerrar.